Bienvenidos a nuestro webinar sobre lesiones y perspectivas de actividades subnacionales de más en Perú, hallazgos desde el terreno. Yo soy Peter Cronkleton, investigador principal del Centro de Investigación Forestal Internacional, y yo voy a ser el moderador hoy día, y quiero presentar rápidamente a nuestros panelistas y comentaristas. Primero quiero presentar a Javier Montoya, candidato de doctorado de la Universidad Nacional Australiana, Javier, si puedes dar una bienvenida. Uh, un comentarista sobre su presentación sería Jorge Cantunarios, gerente general del Bosque amazónicos Jorge, si presenta. Uh, la siguiente panelista es uh, Julia Naime, candidata de doctor doctorado de la Universidad Noriega de Ciencias de la Vida. Julia. Y la comentarista de su presentación es Rudy Valdivia Pacheco. Uh, buen del, del jefe de la unidad técnico de la Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación de Cambio Climático de Minam. Bienvenido, uh, Rudy. Y lo, la siguiente panelista es Cecilia Luque, investigadora asociada de ICRAF. Y el, finalmente la comentarista uh, Patricia Luna, analista senior del, de políticas del Earth Innovation Institute bueno uh, vamos como como tenemos poco tiempo para las presentaciones voy a presentar el primer panelista que es javier montoya con su presentación evaluación de impactos de pro proyectos red más en las concesiones castañeros de madre de dios pasar la voz a javier bienvenido ok gracias peter este, estoy compartiendo mi pantalla lo pueden ver perfecto gracias entonces eh, muy buenas muy buenos días a todos este eh, estoy bastante emocionado de poder presentar eh, lo que bueno he venido he estado trabajando como parte de mi investigación doctoral eh, en esta presentación que se denomina evaluación de impactos del proyecto Red Plus eh, y dentro del marco hola y dentro del marco de y dentro del marco de la, de, del estudio global comparativo de Red Plus eh, una breve introducción bueno eh, la investigación que voy a presentar a continuación se ubica dentro de la limitada pero creciente literatura sobre evaluación de impactos de políticas ambientales las cuales no tiene más de 12 años eh, eh, que inició digamos con la evaluación de impactos de áreas protegidas o por servicios ambientales y recientemente ha volcado la mirada hacia intervenciones red plus en el caso de las intervenciones red plus la evidencia es aún escasa y mixta eh, algunos estudios indican que en Brasil por ejemplo se han encontrado que una iniciativa Red Plaza ha contribuido significativamente a la conservación de bosques en el periodo 2010-2014. En Indonesia, dichos efectos no fueron encontrados. Eh, también, eh, alguna evidencia eh, encuentra que Red Plaza ha tenido impactos negativos significativos en la seguridad de la tenencia de la tierra y en la percepción de bienestar de las mujeres, ¿no? Eh, eh, una de, los, de, los, de las iniciativas bastante relacionadas con Red Plus eh, es el tema de los pagos por servicios ambientales, ¿no? Hay una reciente evaluación eh, que, es, que concluye que los pagos por servicios ambientales podrían llegar a tener algunos efectos ambientales y socioeconómicos positivos, pero bajo, con, bajo ciertos contextos, ¿no? Eh, lo que no existe eh, es, digamos... Eh, evidencia de cómo es que estas iniciativas Red Plus han funcionado en contextos donde se complementa con otras políticas forestales, puesto que, como ustedes saben, pues estas iniciativas no es que se implementan de manera eh, aislada, sino como parte de políticas un poco más amplias. Eh, voy a hablar rápidamente sobre la iniciativa que se ha evaluado, eh, habiendo habido a cuenta que, bueno, este, después el señor Jorge les va a hablar un poco más en detalle sobre esta, eh, ha sido implementada en las concesiones de castaña de Marga de Dios. En el año 2009, eh, la empresa Bosques Amazónicos firmó un acuerdo con la Federación de productores de, de productores de Castaña de Marga de Dios, que permitió que los créditos de carbono generados en estas concesiones, que voluntariamente deseaban, podrían ser vendidas en mercados voluntarios. En ese sentido, 377 concesionarios fueron enrolados en la iniciativa y se comprometieron a conservar los bosques dentro de sus concesiones por 31 años, empezando en el año 2010. En total, esto uh, abarca un total de eh, más de 100.000 hectáreas. A cambio, los participantes de las iniciativas se les ofreció algunos incentivos, tales como, por ejemplo, la ampliación de la infraestructura existente a través de la construcción de plantas de post cosecha, el 30% de las ganancias generadas por la venta de los bonos de carbono y asistencia técnica y legal. Eh, y también algo importante dentro de, esta, dentro de este contexto fue de que eh, las inspecciones de los INFOR también se intensificaron en el área. ¿no? Voy a hablar más en detalle sobre, digamos, la importancia de estos incentivos eh, eh, en la parte final de la exposición para explicar un poco los impactos. Voy a hablar rápidamente sobre los métodos. Eh, se utilizaron cuatro tipos de, de, de métodos de recolección de datos. En primer lugar, se aplicaron encuestas a hogares establecidos en, otro, en ocho centros poblados. Eh, de estos ocho centros poblados, este, cuatro centros poblados estuvieron bajo tratamiento durante el periodo evaluado y cuatro en control. Eh, esto dentro del marco, dentro del diseño del estudio global comparativo de Red Plus de CIFOR. Eh, estos datos fueron eh, capturados o fueron colectados en dos periodos un periodo de línea base, el 2011-2012, y un periodo posterior, el 2018, recientemente. Además de eso, eh, aplicamos entrevistas a actores involucrados con la iniciativa y también eh, talleres comunales en cada una de las ocho, de los ocho centros poblados que participaron en el estudio. Por otro lado, también se utilizaron datos cartográficos de múltiples fuentes, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, etc. Por otro lado, complementamos esta información con informes de inspección de OSINFOR que fueron disponibles a través de su portal, a través del sistema de gestión que tiene OSINFOR, denominado SIGO. Este es el área, el área de estudio con las concesiones que participaron dentro del estudio, ¿no? eh, diferenciando cuáles fueron, digamos, esas concesiones este, que fueron, digamos, consideradas inicialmente dentro de la iniciativa, y cuáles eh, utilizamos como control. ¿Qué estrategia empírica utilizamos? Eh, utilizamos, eh, bueno, se evaluó el impacto de las intervenciones en el área de trabajo. Básicamente estuvimos interesados no solamente en el impacto de la iniciativa red, pero también estuvimos interes estaban, estamos interesados en evaluar el impacto que han tenido las inspecciones de OSINFOR en, digamos, los, los resultados, eh, tanto en términos de deforestación como degradación a nivel de concesiones, eh, para el periodo 2012-2018. ¿no? Entonces, eh, el, eh, los, los outcomes o resultados que evaluamos fueron el cambio en la pérdida y degradación anual promedio de la cobertura forestal a nivel de concesión, el cambio en el ingreso anual de los hogares participantes y el bienestar percibido de los hogares. Se aplicó un enfoque eh, ADCI, o sea, antes, después, control, de intervención, que es detallado ampliamente en este paper de SILS, que un poco describe eh, la metodología que se aplicó no solamente para, para evaluar, no solamente esta iniciativa de BAMP, sino todas las iniciativas que participaron en el marco del estudio global comparativo de Red Plus de Cifor. En el análisis estadístico se aplicó un pareamiento por puntaje de propensión, propensity score matching, y luego se estimaron los efectos utilizando un estimador de diferencias en diferencias. Estos son los resultados. Eh, en primer lugar, vamos a ver los impactos en los cambios de cobertura vegetal de la, a nivel de concesión para el periodo 2012-2018. Vemos que la participación en el proyecto RED eh, no generó, eh, digamos, impactos estadísticamente significativos, en el cambio de la deforestación anual promedio, tampoco en el cambio de la degradación anual promedio. Eh, por el contrario, las inspecciones de CIFOR sí tuvieron un impacto estadísticamente significativo en reducir la deforestación anual promedio y también la degradación anual promedio. También evaluamos la interacción entre ambas in, eh, intervenciones, tanto la participación en red como OSINFOR, puesto que algunas concesiones eh, participaban en red, pero también durante el tiempo o el periodo de evaluación habían sido inspeccionados por OSINFOR y tampoco encontramos ninguna eh, diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al impacto del bienestar de hogares, eh, solamente encontramos básicamente que tanto la participación en la iniciativa red eh, de, dentro de, de Madrid, en las concesiones, como las inspecciones de OSINFOR, tuvieron... Sí gracias. sí, gracias. Tuvieron un impacto eh, eh, significativo en la, en la mayor probabilidad de, eh, de, este, de eh, decir de que su situación o su calidad de vida había empor, empeorado. ¿no? Tant, eh, entonces, este impacto fue de similar magnitud para ambas iniciativas. Bueno, discusión y recomendaciones. Voy a ir rápidamente en esto. Eh, bueno, el análisis realizado revela que la iniciativa Red Plus de BAM, en Marga de Dios, sí, no ha logrado impactos estadísticamente significativos en reducir deforestación y degradación forestal en las concesiones participantes. En este sentido, es importante indicar que esto se debe principalmente a los extremadamente bajos precios alcanzados en los mercados voluntarios del carbono que explican la baja intensidad de la iniciativa Red Evaluada. Eh, asimismo, por otro lado, los implementadores, los implementadores han priorizado una estrategia inclusiva que tiene un, también un rol importante para explicar estos efectos no significativos. Por otro lado, encontramos que las inspecciones de Osinfor sí han tenido efectos estadísticamente significativos, tanto en reducir deforestación y degradación forestal, y no encontramos efectos complementarios entre ambas iniciativas evaluadas. Por otro lado, finalmente, encontramos evidencia de que ambas intervenciones, tanto Osinfor como RETLAS, han tenido est est eh, efectos estadísticamente significativos en reducir el bienestar percibido de los hogares. Finalmente, tres recomendaciones, rápidamente voy a hablar de esto. Primero, consideramos que es importante consolidar un sistema de monitoreo de los cambios de cobertura de las concesiones participantes. Por otro lado, es importante focalizar las intervenciones del proyecto Red plus en áreas con mayor riesgo de ser deforestadas. Y finalmente, consideramos que los incentivos deben de ser personalizados basados en costos diferenciados que afrontan los participantes a la iniciativa. Eso es todo. Quiero simplemente agradecer a, a CIFOR por, por darme la oportunidad de poder realizar mi, eh, parte de mi estudio de doctorado en el marco del estudio global comparativo y también a la empresa Bosques Amazónicos por toda su disponibilidad para participar en esta eh, investigación. Gracias. Gracias Javier. Ahora tenemos un comentarista sobre la presentación de Javier, Javier que es el señor Jorge Cantuarias, gerente general del Bosques Amazónicos. Jorge, puedes uh, conversar. Sí, eh, eh, muchísimas gracias. En primer lugar quiero felicitarlos por esta iniciativa. Este, definitivamente instituciones tan serias eh, como ustedes eh, eh, digamos, hacen una contribución sumamente positiva para en, entender el, las razones por las cuales se pierden los bosques y, por lo tanto, encontrar soluciones a este problema que nos eh, afecta a todos. Si me permiten, yo quisiera... Uh, tengo una presentación por aquí que quisiera compartir. Uh, en este momento... Bueno. Sí, mira. Eh... Bueno, me disculpan. Voy a, voy a tener que este seguir sin la presentación por alguna eh, por alguna razón. No me es posible compartirla. Eh... Así que, les, me, si, si se me escucha bien, voy a, a tratar de explicar un poco, eh, le, digamos, la exposición eh, de Javier desde la perspectiva de bosques amazónicos. Eh, eh, ¿me, están, eh, ¿Me están escuchando? Ok, gracias. Disculpen por la falla técnica. Eh, bosques Amazónicos eh, inicia este proyecto Red Castañero en el año 2008 eh, como respuesta a un hecho... Eh, eh, que amenazaba los bosques de castaña y su biodiversidad, que fue la construcción de la carretera eh, transoceánica, que finalmente se terminó de construir, como todos sabemos. ¿no? Esto, esta carretera generaba un impacto fuertísimo en términos de presión sobre otras actividades en una realidad completamente diferente. Como todos sabemos, de Puerto Maldonado a Brasil había una trocha carrozable eh, ...que demoraba en algunos casos eh, eh, decenas de horas y no días eh, a conectar Brasil con Puerto Malborado. Hoy día esta carretera nos permite llegar a la frontera en dos horas y media... ...con toda la presión que eso significa para los bosques de castaña. Cuando nosotros iniciamos el proyecto eh, no existía la Federación de Productores de Castaña como tal... Habían 11 asociaciones que en realidad solamente trabajaban en base a, a, a pequeños líderes regionales eh, eh, que estaban intentando hacer algo por llevar adelante uh, este, eh, eh, la mejora y la protección de los bosques de castaña de, de, de la zona. Nosotros logramos consolidar estas organizaciones que hoy día tienen presencia, no solamente a, a nivel regional, sino a, a nivel nacional. A lo largo de estos eh, años hemos logrado evitar que 13 millones de toneladas de carbono sean emitidas al, al, al medio ambiente y además de eso hemos logrado una fortaleza de estas organizaciones que le van a permitir a partir de ahora eh, lograr eh, mejoras concretas para el desarrollo de las familias que representan. Eh, yo veo muchas eh, eh, semejanzas en cuanto a las eh, conclusiones y recomendaciones de Javier, sin embargo hay algunas, eh, eh, digamos, sugerencias en torno a cómo se debería enfocar el análisis eh, de la deforestación. Yo creo que eh, eh, la visión con la que hay que mirarlo es no la, eh, el, la, eh, digamos, el promedio estadístico de un año a otro, sino la visión de qué cosa es lo que se deforestó eh, durante un periodo de tiempo con proyecto contra qué es lo que hubiera sucedido en términos de, deforesta de deforestación en el mismo periodo de tiempo sin proyecto. Y esa es la forma creo que más objetiva de poder juzgar eh, eh, digamos, los resultados eh, eh, que ha tenido el proyecto a lo largo del tiempo. Eh, otro tema que me parece importante tener en cuenta es cuando se hace un análisis de la percepción de, eh, de la mejora o no de la calidad de vida de los eh, castañeros involucrados en el proyecto. Hay que recordar que la primera fuente de ingresos de los castañeros es la venta de castaña. Y en el periodo estudiado, la, el precio de la castaña se ha visto reducido en 50%. Entonces, eso explica directamente el porqué la percepción de una eh, peor, digamos, situación eh, de, de los socios en general del proyecto, pero más allá de los socios del de proyecto del sector castañero en su conjunto. Eh, un tema que también... Eh, creo que es fundamental analizar y que coincidimos completamente con los resultados y las conclusiones de Javier, es que el precio del mercado, que eh, se convirtió al inicio de todos estos proyectos como el mecanismo por el cual íbamos a lograr los ingresos que nos permitieran ejecutar las acciones eh, para revertir esta situación de pérdida de bosques, nunca estuvo ahí. ...en los niveles que se requirieron. Eh, Javier, eh, eh, eh, digamos, este, cita a Marketplace como un precio dentro del periodo... ...de alrededor de 3 dólares la tonelada. Yo les puedo decir que en los últimos 10 años... ...y con conocimiento de causa, porque fuimos uno de los principales... ...proyectos en el mundo que logramos verificar una cantidad importante de crédito... ...en concreto 5 millones de crédito, en estos 10 años el precio promedio al cual se han vendido es menos de un dólar. Si hacemos los cálculos, se han eh, eh, obtenido, producto de la venta del carbono durante los últimos 10 años, menos de un dólar por hectárea al año. Y con ese dólar por hectárea al año tenemos que competir contra la ganadería que genera 85 dólares por hectárea al y las otras actividades agroindustriales como eh, hoy día la siembra de papaya, maíz, etcétera, etcétera, que generan arriba de 100 dólares. Entonces, evidentemente, todo lo que podamos hacer, los proyectos con la mejor intención. Eh, y con el apoyo de, las, de, de, de, de los involucrados directamente, es nada si tenemos que tratar de salvar los bosques eh, quizá más biodiversos de, del Perú, que están en Madre de Dios en general, y uno de los más biodiversos de, del mundo, con un dólar ¿no? por hectárea año. Eso es imposible. Y desgraciadamente es una realidad que tenemos que enfrentar. Y esa realidad que tenemos que enfrentar Implica también una conciencia y un análisis, que creo que sí por, está en capacidad de hacer, de por qué esos precios, cuando la decisión de deforestación es evidentemente una decisión económica. Nadie tala los árboles y cambia el uso de suelo porque no quiere la biodiversidad, porque no quiere a los animales, porque no quiere a los árboles. Es la necesidad de vivir decentemente y buscar una alternativa, que permita a, sus, a las familias, de la gente que vive en los bosques, mejorar su estatus de, de vida. Y entonces, si no lo vemos desde una per perspectiva de que este es un tema eminentemente económico y no somos capaces ¿no? de dar un costo de oportunidad para poder vivir de acuerdo a, a, a, a un estándar decente, esto va a seguir sucediendo. Todos los años la comunidad internacional se sorprende y hay grandes titulares de los bosques que se, han, que se han perdido y se han quemado. Sin embargo, no hay un solo mercado este, compliance obligatorio, donde el precio es 30 dólares la tonelada, donde nuestros créditos de la Amazonía peruana y de la Amazonía en general pueda venderse. Si nosotros hablamos de 10 veces el precio, solamente utilizando eh, los precios de Javier, evidentemente otra sería la historia, otros serían... Eh, las acciones que podríamos tomar para revertir esta situación. Entonces creo que es muy complejo el tema, creo que hay mucho por, por desarrollar y felicito una vez más a CIFOR porque estas iniciativas son las que nos van a permitir encontrar finalmente las causas de la deforestación y buscar las soluciones acordes eh, que la industria requiere. Un punto importante. Yo tengo 20 años en el sector y el, el día de hoy en el Perú no hay un solo instrumento financiero que se acomode, que se acopla a las necesidades de la industria. Nos quejamos que no se reforeste, no hay un crédito que pueda hoy día tener, siquiera, un periodo de tiempo de las especies más cortas, como la, la, la, la marupa o la bolaina. Entonces, es, es imposible revertir toda esta situación si no hay un financiamiento correcto. Ese es mi comentario, muchísimas gracias, muy amables. Adelante, señor. Ok, nuestra próxima presentación sería por Julia Naime, candidata de doctorado de la Universidad Noriega de Ciencias de la Vida. Su presentación es Desigualdad y Red más: Evidencia de experimentos de campo. Julia, puedes presentar. Muy bien. Eh, buenos días a todos, muchas gracias por su atención. Eh, yo les voy a platicar de desigualdad y la implementación de REFMAS, eh, usando evidencia de experimentos de campo, que realizamos también eh, una investigación que re realizamos en colaboración eh, con cifra y con el apoyo de CIFA. A manera de introducción... Eh, que quisiera recordar que son los pagos por servicios ambientales, es algo ya que tanto Javier como el señor Jorge han, han discutido y presentado, pero es un componente clave de la implementación de RedMás. Entonces, ¿qué son estos pagos por servicios ambientales? Son acuerdos voluntarios entre los proveedores y usuarios de un servicio ecosistémico, en donde el proveedor es aquel, eh, generalmente el propietario de la tierra, el que la usa y la maneja, y el usuario, que es el que se beneficia de los servicios ecosistémicos, como la captura y el almacén de carbono, da una compensación eh, al, al proveedor por, eh, a condición de que éste tome decisiones de manejo que permitan la conservación de los bosques. Eh, estos acuerdos se pueden dar de dos maneras. Se pueden dar a manera individual, es decir, se acuerda con un solo propietario que tome decisiones de conservación, o sea, no deforestar, o bien se pueden dar de manera colectiva a nivel de comunidad en donde se acuerda con un grupo de individuos o con comunidades, en el caso de Perú son las comunidades nativas, que podrían ser relevantes, eh, se acuerda con estas comunidades tomar eh, acciones para reducir la deforestación. Ejemplos de PCA en Perú son el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que inició en el 2014, que es un programa a nivel nacional para reducir la deforestación, y los proyectos subnacionales de red más que eh, eh, Javier y el señor Jorge nos han compartido un ejemplo. El impacto de estos pagos por servicios ambientales dependen de, eh, del diseño, de cómo se diseñan y de los contextos en los que se implementan. Entonces, lo que quisimos investigar fue eh, si la presencia de sanciones en el pago por servicio, en cuando se implementa un pago por servicio ambiental, permite que aumente eh, que aumenten los impactos positivos de un pago por servicios ambientales y también quisimos investigar en el caso de los eh, contratos colectivos que se dan con un grupo de individuos cuál es el impacto de la composición del grupo de diferencias en la composición del grupo y lo que nos interesó evaluar fue evaluar eh, fue cómo esto cuál es el impacto de este psa colectivo en tres aspectos en la efectividad ¿Qué tanto se reduce la deforestación y las emisiones? En la eficiencia, ¿qué tanto se logra reducir la deforestación con el menor costo para, para los eh, participantes en este PCA? Y la equidad, ¿qué tan similar y justa es la distribución de los beneficios? Eh, entonces, para explicar nuestros métodos y nuestro experimento, lo que realizamos fue crear eh, una situación hipotética eh, visitamos ocho comunidades nativas en Ucayali y creamos eh, una actividad grupal en donde en cada eh, seis personas tomaban decisiones de manejo del bosque y tomaban decisiones de deforestación. Eh, a lo largo de la actividad íbamos variando una sola variable y esto es lo que nos permitió eh, identificar, en un ambiente controlado es lo que nos permitía identificar Cuál, eh, cuál es el impacto de, de esta variable y así recrear las condiciones de un, de un experimento. Durante la actividad, los participantes iban ganando puntos y se daba una compensación al terminal para incentivarlos a tomar sus decisiones. Entonces, más en detalle, el, eh, presentando el experimento, lo que presenta, lo, eh, tratamos de recrear las decisiones que las personas y los hogares tienen que tomar al, al manejar su tierra y utilizar su bosque. Entonces lo que recreamos fue, presentamos una tabla como la indicada y eh, eh, presentamos, este es un bosque con 60 parcelas al cual una organización les está ofreciendo darle un pago eh, a la comunidad por conservar. Lo que los participantes tenían que decidir es escoger si deseaban deforestar dentro de este bosque. Si ellos deforestaban se llevaban un puntaje de 10 puntos, pero si conservaban individualmente se llevaban 4 puntos. ¿Por qué se llevan más al deforestar? Como ya explicó el señor Jorge, los, los incentivos económicos y los beneficios de, de deforestar son mayores cuando alguien eh, deforesta y transforma su bosque a una parcela agrícola. Sin embargo, la justificación del PCA y la motivación es que queremos cambiar esos incentivos y darles un eh, mayor beneficio por conservar. Entonces, al deforestar, el individuo se llevaba más puntaje pero el beneficio que el grupo recibía por el pago por servicio ambiental, por los beneficios que se daban eh, conservar, disminuían. Entonces, digamos que el, el tamaño del pastel disminuye a medida que, iba más, eh, que había más deforestación. Y eh, creamos dos situaciones, un contexto de igualdad, en donde los seis participantes tenían la misma capacidad para deforestar, eh, digamos, los, los que tenían más capital y acceso al bosque pueden deforestar más, en la, en la situación de desigualdad teníamos diferencias, entonces había tres personas que podían deforestar hasta ocho eh, parcelas o ocho cuadros en, en nuestro bosque representativo, y tres personas que tenían una, capa, una baja capacidad de deforestar de solo cuatro parcelas. Entonces así de manera artificial recreamos eh, un contexto de desigualdad. Eh, Hicimos esta línea base en donde presentamos la problemática, presentamos el pago por servicio ambiental y luego introducimos tres nuevas reglas que son nuestros tratamientos. Eh, la primera fue aumentamos la, la información disponible para cada individuo, entonces fuimos revelando cuál fue la decisión de deforestación de cada participante. Eh, en segundo lugar, introducimos sanciones eh, con un reglamento de la comunidad tratando de recrear una situación de manejo comunitario en donde los participantes de la actividad podían escoger si querían sancionar a sus compañeros y a aquellos que estaban deforestando más. Eh, y finalmente, introducimos un reglamento del gobierno. Eh, introducimos un reglamento del gobierno en donde... Eh, por ejemplo, aquí el, eh, un ejemplo relevante sería OSINFOR, en donde OSINFOR es el que está sancionando, de una, es, es, es un agente externo a la comunidad y eh, se sanciona a dos de los seis jugadores en el caso de que estos hayan deforestado. Y se seleccionaba de manera aleatoria a estos dos jugadores. Entonces, de una manera, de una manera esquemática se está recreando las situaciones de manejo que los participantes tienen en la vida real. Eh, entonces, ¿cuáles son las fortalezas y desventajas de experimentos como estos para una herramienta de análisis de políticas públicas? Eh, la, la ventaja es que combinan el realismo con la simplicidad, entonces permiten manipular y controlar, crear un ambiente controlado en donde se pueden evaluar de una manera relativamente limpia los efectos de una intervención, a un bajo costo, claro, porque no lo estamos implementando a una gran escala. Eh, y se puede comparar con nuestra línea base cuál es el impacto de cada intervención. Eh, también son útiles para estudiar el impacto de fenómenos que son difíciles de manipular o de modificar en la vida real, como por ejemplo la desigualdad, eh, y entonces permiten ver mecanismos que existen en la escala micro y que se podrían reproducir cuando se piensa en implementar programas a una escala más grande. Eh, pero ya que son, son, este, son estudios que se realizan en ambientes muy controlados, no se deberían usar como la única evidencia. Eh, los principales hallazgos que encontramos en, termo, en términos de efectividad. Aquí tenemos en la gráfica, pueden ver cómo fue la deforestación disminuyendo y cambiando a lo largo que introducimos las sanciones. Entonces el reglamento del gobierno en donde los participantes tenían el riesgo de ser sancionados por un agente externo fue el que tuvo mayor impacto, un poco eh, esto es, es similar a lo que encontró eh, Javier, que esto tuvo un impacto eh, significativo en reducir la deforestación. Eh, y encontramos diferencias eh, en los grupos de desigualdad e igualdad, eh, la intervención del monitoreo y la comunidad fue mayor, el impacto del monitoreo y comunidad fue mayor en situaciones de desigualdad. En términos de eficiencia, es decir, qué tanto se logró reducir la deforestación con un bajo costo, eh, ya que el reglamento de la comunidad involucraba un costo para el, para el individuo, para el participante del experimento, eh, no, los, los puntajes y el ingreso de cada individuo no aumentó significativamente comparado con la línea base. Es por eso que ahí ven más o menos un patrón eh, más o menos estable si comparamos comunidad con la línea base. Pero el gobierno, como no hubo un costo para el individuo, eh, aumentaron los ingresos porque se está conservando más y entonces el puntaje de la conservación era mayor. Eh, finalmente, en términos de equidad, eh, desde un inicio nosotros encontramos que no importó eh, la capacidad de deforestar, más o menos eh, eh, todos los participantes estuvieron deforestando entre dos o tres parcelas, eh, sin embargo, a medida que se fueron implementando las sanciones, eh, bajó la deforestación. Eh, al final de este experimento les preguntamos a los participantes qué consideraron que, fueron, eh, que fue más justo, eh, ya que estaban recibiendo una sanción queríamos evaluar cuál es, el, es su percepción de, de, de, sobre qué tan justo les parecía recibir una, can, una sanción por, por estar deforestando, y la mayor parte de los participantes, el 41%, pensaron que eran eh, igual de justo. Eh, es decir, que en las comunidades nativas donde realizamos estos experimentos, hay, hay este, una percepción de que tanto el gobierno como la comunidad son muy importantes para mantener eh, los reglamentos y eh, permitir la conservación. Eh, aquí dejo mi presentación y estoy cualquier eh, para cualquier duda o comentario. Bien, listo. Gracias, Julia. Tenemos una, un comentarista. Sobre la presentación de Julia, que es el señor Rudy Valdivia Pacheco, jefe de la Unidad Técnica del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático de Minam. Rudy, bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, gracias a CIFOR por la invitación. Y segundo, felicitar por el trabajo que han realizado. Abordo un aspecto que actualmente para el programa es muy importante. De repente, también entrando una pequeña precisión, si bien la del programa, con las transferencias directas condicionadas, este, contribuimos y buscamos este, reducir el tema de pérdida de bosque con las comunidades durante un periodo, a corto de cinco años, hay que cuidar eso. La ¿no? del programa es ver cómo logramos ayudar a que las comunidades generen este cambio hacia adelante. En algunos aspectos se diferencia lo que sería en estricto un esquema de pago por servicios ambientales, pero sí nos interesa con parte de este apoyo entre las cosas que se puedan generar son esquemas de pago por sesiones ambientales que le dé continuidad hacia afuera. Pero viendo un poco a la parte de pensar en todo el estudio y que hay varios aspectos que, han, que se han abordado que en la práctica encontramos importantes en nuestro trabajo. Y para poner un poco el contexto. El programa tiene un objetivo este, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la pérdida de los bosques en ámbito de comunidades pero con un adicional dentro del propio mandato del programa. Y es que tenemos que promover un desarrollo sostenible. Y esto significa que la forma en que, que se promueve la reducción en la pérdida del bosque no debería significar una pérdida de los beneficios que está teniendo la comunidad y los comuneros. ¿no? Es decir, no basta con decir solo no deforestar, sino que hay que evaluar la forma en cómo están ocurriendo la deforestación y cómo se van a plantear las alternativas que permiten mantener los beneficios sin perjudicar el bosque. Y ahí hay un aspecto in interesante que, hemos es que estamos este, reevaluando dentro del programa. Porque diferentes comuneros tienen diferentes formas de aproximarse en el aprovechamiento del bosque. No todos hacen las mismas actividades. Hay diferencias en la forma en que los comuneros empiezan a relacionarse con el bosque. Y esa diferencia puede venir no solamente por el tema de las actividades que se dedican, por temas de género, incluso por temas de edad, y cuáles va siendo... Es diferente un comunero que está este, empezando a independizarse, que necesita dónde va a tener su casa, dónde va a estar la chacra para el, su autoconsumo, alguien que ya está, este, que es comunero ya antiguo dentro del ámbito ya tiene su ámbito designado. Esos son aspectos que diferencian la forma en que se van tomando decisiones dentro de la comunidad. Y eso es un aspecto que hemos encontrado que es importante y que no siempre tomamos en cuenta al momento que hacíamos la intervención del programa. Y un poco para explicarlo en, en, en forma sencilla. En la mayoría de los casos, la asunción que hemos tenido con programa al momento que entrábamos con una comunidad era tenemos unos recursos que podemos ayudarles para generar este cambio. Mucho del tiempo que se tenía para la evaluación este, no era muy amplio. Este, se esperaban decisiones de comunidad, incluso de asamblea, y podía ocurrir que ante la perspectiva de recursos que llegaban, hubiera una percepción de que, bueno, hay recursos importantes que pueden llegar por evitar la deforestación. Comprometamos a, a evitar la deforestación. Y lo tomas en grupo, en conjunto, en asamblea. Aunque la, la, la digámoslo así, el costo de conservación puede estar diferenciado dentro de los miembros que están en la comunidad. Y ese creemos que ha sido un reto. En varios aspectos de lo que ha estado trabajando el programa, hemos encontrado en la implementación que aunque podíamos tener acuerdos a nivel comunal con la comunidad, donde estamos de acuerdo en el tema del avance, a nivel más particular podían ocurrir estas diferencias. ¿no? Y eso creo que es lo importante de este estudio. Aunque el estudio ha sido, como bien se ha dicho, este, con un aspecto de tratamientos en espacios controlados, sí nos permiten ver estas diferencias de comportamiento y cómo pueden ocurrir. De hecho, actualmente, el programa, como parte de la revisión de su intervención, una de las cosas que estamos haciendo es ampliar Ok. Ampliar el tiempo de reflexión para el desarrollo de esta identificación. ¿Quiénes son los comuneros o las dentro de la comunidad que desarrollan de diferentes actividades? ¿Cómo es que un compromiso de conservación los afecta diferenciadamente? Y por lo tanto, entonces, el reto que tenemos de trabajar con la comunidad es ¿Cómo la asignación de los beneficios, más que un beneficio equitativo en el sentido de todos por iguales, equitativo en el sentido... Que ayude a complementar y a mejorar las condiciones de que sean más afectados. Y con eso terminaría mi, mi comentario. Y de verdad este, felicitar el trabajo de este equipo que nos ayuda a definir mecanismos que, como programa, necesitamos afinar. Gracias. Gracias, Rudy. Uh, nuestra próxima presentación es por Cecilia Luque, investigadora asociada de ICRA. Y su presentación tiene el título Enfoques jurisdiccionales de Red Más, el, el caso de Perú. Bien, bienvenidos. César. Gracias, Peter. Y muy buenos días con todas y todos. Gracias por su participación eh, en este evento. El día de hoy, yo tengo el gusto de presentarles sobre el, el enfoque jurisdiccional de Red Plus. Es una iniciativa que ha venido impulsando CIFOR eh, con el Earth Innovation Institute. Y entonces déjenme. Y bueno, eh, antes de eh, empezar, creo que es importante explicar cuál es el concepto de, de jurisdicción que en realidad involucra a toda unidad política o natural que eh, cuenta con políticas públicas relevantes para su gestión, por lo que el enfoque jurisdiccional es el tipo de gestión integral del paisaje que está debidamente definido por límites relevantes para la ejecución de estas políticas y cuya estrategia de fondo está diseñada para lograr un alto nivel de participación gubernamental. Se diferencia de otros enfoques más convencionales, ya que plantea a la sostenibilidad ambiental y social, como el centro de los esfuerzos para desarrollar, implementar una agenda política integrada, intersectorial y para toda la jurisdicción, con miras a proteger los bosques, disminuir las emisiones y mejorar los medios de vida en todo el territorio, lo cual incluye a toda la gama de actividades, de sistemas de producción y de ecosistemas eh, con los que suelen eh, eh, trabajar los actores locales. Eh, se considera que su efectividad recae precisamente en su carácter territorial, ya que el nivel jurisdiccional facilita que las autoridades puedan liderar y ser partícipes más activos de las estrategias de desarrollo y de la implementación de estas políticas más sólidas, y también tener un mejor control político para una mejor articulación con los actores locales para la toma de decisiones sobre los usos de la tierra, y de manera que dichas políticas puedan alienar, alinearse con los programas y proyectos de desarrollo de desarrollo sostenible siempre con el énfasis en reducir la deforestación y lograr incentivos y, y mecanismos de distribución de costos que impulsen interacciones positivas y colectivas incrementando la sostenibilidad de los sistemas de producción y de procesamiento a través de estas políticas incentivos y de la aplicación de las normas que se generan su viabilidad va a estar en función a qué tanto sus condiciones habilitantes van a estar debidamente establecidas en estas políticas públicas o en modelos de negocio o en la asignación formal de los usos del suelo. Y para evaluar el estado de avance de cada una de las jurisdicciones de estas condiciones eh, habilitantes, eh, se cuenta principalmente con dos herramientas. La primera es la encuesta para el perfil jurisdiccional, lo cual consiste eh, en, en completar un cuestionario eh, que va a permitir conocer el contexto de cada jurisdicción respecto a las estrategias de desarrollo rural bajo en emisiones, a iniciativas sobre Red Plus paz, paz, y eh, del sector privado. Cualquier iniciativa del sector privado que también esté involucrada en estos temas y eh, a partir de esta información nos va a permitir elaborar el perfil jurisdiccional sobre el cual vamos a profundizar más adelante. Y la segunda herramienta es la herramienta de calificación de paisajes sostenibles o el SLRT, conocido por sus siglas en inglés, que fue desarrollada por la Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad y que permite una evaluación rápida y objetiva de las políticas, las condiciones de gobernanza y otras condiciones habilitantes que indican el potencial que tiene la jurisdicción para alcanzar eh, las metas de sostenibilidad del paisaje, como medio también para facilitar la inversión pública privada u otros tipos de apoyo que también estén orientados a, a, hacia la sostenibilidad jurisdiccional. Eh, voy a enfocarme uh, primero en lo que son los resultados de la SLRT, porque más adelante mi colega Patricia Luna eh, nos va a hablar de los perfiles jurisdiccionales. Entonces, eh, la herramienta del SLRT se aplicó como tal en cinco departamentos de la región amazónica, y esta aplicación consistió eh, en reunir evidencia de los principales documentos de gestión que existen en estas jurisdicciones, y también se realizaron entrevistas con actores clave de cada una de las jurisdicciones, lo cual incluyó a las principales dependencias de los gobiernos regionales, pero más importante también a los representantes de los gremios locales y de las organizaciones de los pueblos indígenas, que fueron además los que demostraron mayor interés en conocer la herramienta y en poder aplicarla de una manera más focalizada a sus respectivos territorios. Eh, lo cual es la principal fortaleza de la herramienta, ya que los talleres de validación no solo permiten la revisión completa de la herramienta, sino que también facilitan que haya esta interacción entre actores que tal vez bajo otras circunstancias incluso podrían considerarse hasta antagónicas, pero que a partir de la revisión de cada uno de los criterios y de sus respectivos indicadores les ofrece un marco sobre el cual pueden eh, expresar sus diferentes opi opiniones y lleva, llegar a un acuerdo. Eh, incluso el hecho de tener que justificar cuál es la calificación que le están otorgando a determinado indicador también eh, les permite eh, tener este registro y luego hacer un seguimiento de estas opiniones y de estas calificaciones, lo cual es, eh, le, creo le proporciona una característica muy dinámica a la herramienta. También permite que la clasificación esté avanzada no solo en, en información secundaria o la opinión de especialistas de un determinado sector, sino que eh, esta visión conjunta de los distintos actores que integran la jurisdicción y que están involucrados de manera directa e indirecta en el desarrollo de uno, varios o el total de los criterios y sus indicadores. Al final de cada sesión los resultados de cada grupo son eh, presentados en plenaria, y eh, son aceptados por el total de participantes. Y la versión final es también remitida a todas las participantes para su conformidad y seguimiento. La mayoría de cambios en las calificaciones eh, se presentaron para los criterios 1, 2 y 4, que son los de planificación y ordenamiento territorial, tenencia de la tierra y de los recursos, y la coordinación y participación en tractores. Y tal como vemos eh, en el cuadro, eh, eh, Observamos que las cinco jurisdicciones se encuentran mayormente en una etapa entre baja a lo que son las políticas de uso del suelo y entre media a baja para lo que es el control y las estrategias de las causas de la deforestación. También una calificación de media a baja en lo que es el reconocimiento de los derechos de los usos de la tierra y de los recursos y, de, y media para todos en, en cuanto a la existencia de los espacios eh, para la coordinación interinstitucional, en la cual en las cinco jurisdicciones evaluadas se reconoce la existencia de estos espacios, pero lo que indicaban es que hace falta mejorar el nivel de participación. Y bueno, por tanto, una de estas recomendaciones que, que podemos dar es que es precisamente el aprovechar estos espacios para hacer una nueva revisión de los criterios y los indicadores que, que, que se presentan en la herramienta, eh, particularmente para estos tres, no solo porque son los, más, los, los que fueron más discutidos, sino también porque sus indicadores son los que están más relacionados a las condiciones de gobernanza que involucran factores determinantes para la sostenibilidad jurisdiccional. Eh, como son una adecuada eh, interacción entre los actores de las jurisdicciones, los derechos de uso sobre la tierra, pero principalmente de los recursos del paisaje y también las estrategias que se necesitan para la reducción de la deforestación y de las emisiones. Y bueno, eh, yo les quiero invitar a que eh, accedan al, al enlace que, que se ve ahí, donde podrán descargar la herramienta y además encontrar más información sobre sus alcances y bueno, yo con esto les agradezco y les cedo la palabra a mi colega Patricia Luna para que nos comente más sobre los perfiles jurisdiccionales. Gracias. Gracias Cecilia. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Patricia Luna, soy parte del equipo de Air Innovation Institute. Eh, Siguiente, Ceci, por favor. Eh, bueno. Producto del trabajo en estos dos estudios, eh, decidimos trabajar en una tercera herramienta que son los perfiles jurisdiccionales. Los perfiles jurisdiccionales nos permiten tener una mirada rápida para mostrar los avances en las condiciones eh, que ha mostrado Cecilia del SRLT y la encuesta, que tienen que ver con condiciones de gobernanza, de políticas, de monitoreo, de participación pero las combinamos con los resultados en las estrategias de reducción de la deforestación. Son eh, perfiles súper eh, breves que están diseñados para, sobre todo, tomadores de decisiones. Son documentos de unas dos hojas y tratan de responder a unas cinco preguntas. Uno, si una jurisdicción, y en este caso la jurisdicción está referida a un departamento, como Amazonas, San Martín, Loreto o Cayali, ha reducido la deforestación, Dos, si este, en este departamento las autoridades han asumido compromisos explícitos para reducir la deforestación y lograr mejoras en metas socioeconómicas, ambientales. Eh, tres, qué progresos hay en las diferentes áreas del desarrollo rural bajo en emisiones. Cuatro, cuál es el apoyo o el reconocimiento que estas jurisdicciones, estas regiones han recibido eh, frente a estos compromisos y avances. Y cinco, ¿Cómo es que se puede seguir avanzando con los retos y el contexto que cada región tiene? Siguiente césar. Entonces, si ustedes entran a la, a la página web de Air Innovation, van a poder encontrar los perfiles para cinco regiones peruanas, en donde se muestra un breve resumen de los avances de cada región para el desarrollo rural bajo las misiones. Lo innovador, por ejemplo, algunas regiones como San Martín tienen una política territorial, que es algo que no tienen las otras regiones amazónicas peruanas, hay otras regiones como, eh, por ejemplo, Loreto, que tiene un sistema muy robusto de áreas de conservación regionales, entonces en esta sección se destaca el innovador. Arriba, abajo de los mapas, en donde se resume alguna información estadística general, uno puede ver cuál es la tendencia a la deforestación utilizando como base la información oficial del Ministerio del Ambiente, y también tienes una línea de tiempo que te permite mostrar la evolución y los avances en la construcción de políticas para el desarrollo rural en cada región. También los compromisos asumidos, las intervenciones claves, y un resumen de lo que ha mostrado Cecilia, que es producto de mucha investigación y documentación, que es como una, el Estado, si está en Estado avanzado, intermedio o, eh, en verdad, básico, para eh, poder contar con las condiciones de gobernanza, de respeto de derechos de pueblos indígenas, entre otros factores. Y finalmente tienes una columna, que marca los desafíos. Entonces, la utilidad de la herramienta es que está diseñada para hacer una lectura rápida y uno puede, obviamente, ir después a referencias más detalladas para encontrar el sustento de por qué se eh, decidió colocar la información que está ahí presente. Siguiente. Entonces, si uno eh, mira qué ha pasado en la Amazonía ya como resultados, tiene que la mayoría eh, de la Amazonía peruana, si bien ya tenemos un importa, una importante disminución de la deforestación en los últimos tres años, todavía continuamos con esa tendencia hacia arriba, ¿no? Esto es interesante porque, por cierto, para los que no lo saben, los datos de eh, pérdida anual de cobertura de bosques ya salieron publicados en el portal de Bosques, y algo importante que quiero mencionar es que por primera vez en el país tenemos en este portal la información del bosque seco, a nivel de todas las regiones del noreste peruano. Esto es un súper avance porque antes estábamos un poco ciegos, con qué estaba pasando en la parte de bosques secos si solo mirábamos a Amazonía, ¿no? Pero lo interesante es que como Perú, como país estamos en una tendencia todavía hacia arriba, a pesar de que tenemos tres años de disminución de la deforestación en números alrededor de 5.000 y 5.000 hectáreas, ¿no? El total me parece que para el 2019 es de 159.000 o 149.000 o 148.000 hectáreas, ¿no? Pero cuando uno mira región por región, es decir, jurisdicción por jurisdicción, en el caso de este estudio se da cuenta que las, eh, las tasas anuales son muy diferentes según la región que uno mire. Por ejemplo, ven que eh, San Martín y Huánuco desde hace varios años ya han conseguido disminuir la deforestación de manera significativa. Pero hay regiones en donde hay un incremento o hay regiones en donde hay un periodo una tendencia a la alza. ¿Nale? Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Eh, también respecto a los compromisos, no, la, Cecilia, por favor, la anterior. Gracias. Tenemos que el caso de las eh, jurisdicciones peruanas, todas han suscrito compromisos para reducir la deforestación, incluso han suscrito el Under-to-Mow, que es un, compromiso, es, una, es un acuerdo vinculado a la restauración. Entonces, muchos han firmado compromisos, muchos eh, tienen eh, algunas metas preliminarmente establecidas, pero faltan los instrumentos para poder eh, saber cuál es la ruta para lograr esas reducciones esperadas. Siguiente. Entonces, eh, aquí es una barra, un gráfico súper fácil de leer, mientras más grande es la barra naranja, más eh, incipiente es el Estado. Aquí se congrega la información para las seis regiones que se estudiaron en el caso de Perú y uno puede ver que las líneas con menor avance son las de políticas e incentivos, y eso tiene que ver un poco con lo que nos decía Jorge Cantuarias hace un rato, no hay incentivos robustos para aquellos que logran reducciones efectivas de la deforestación, el financiamiento todavía tiene varias piezas pendientes, y hay eh, sí un avance en las metas de, de lograr eh, para poder establecer resultados para la reducción de la deforestación, pero no había las rutas para conseguirlo, eso es algo que se ha trabajado, con los seis gobiernos regionales amazónicos en los últimos años. Siguiente, por favor. ¿Entiende? Bueno, aquí voy a ir, eh, puede ir al anterior, eh, solo quería mencionar el tema del financiamiento porque Jorge lo tocó. Aquí uno de los retos más grandes es que el financiamiento climático que en estos momentos está llegando a Perú llega bajo la forma de cooperación para el desarrollo, que tiene una serie de oportunidades, pero también tiene serias limitaciones, ¿no? Al ser cooperación para el desarrollo, está vinculada a un entregable, a un proyecto, y no necesariamente un pago por resultados por haber conseguido esa reducción. Entonces hay un procedimiento de conseguir los recursos, de rendir los recursos, y de demostrar además que uno alcanza un resultado esperado. Esto es para el caso de Perú. Si uno compara con otras partes de América del Sur, por ejemplo Brasil, ya tiene un esquema de pago por resultados, y en el caso de Colombia incluso hay mercados robustos, de, eh, de, por ejemplo, vinculados al tema de las reducciones vinculadas al sector hidrocarburos. Entonces, Perú está bastante lejos en esa etapa, tiene piezas pendientes a nivel nacional como el esquema de distribución de beneficios, el mecanismo financiero para red, entonces nos faltan varios pedazos de rompecabezas para que todo esto realmente funcione. Listo, yo eh, ya no voy a terminar con la última parte de las recomendaciones finales, pero eh, les dejo estas láminas y de hecho creo que los organizadores van a compartir la presentación completa para que ustedes puedan ver a nivel de detalle ya las recomendaciones del estudio. Gracias Patricia. Um, estamos casi en el límite del tiempo, pero creo que tenemos uh, espacio para una pregunta muy corto. Hemos recibido varios comentarios, pero no vamos a tener tiempo para todos. Y es una pregunta para Julia, uno de los participantes quiere saber si ustedes han controlado de alguna manera las condiciones distintas que han enfrentado las comunidades y comuneros uh, en términos de respecto de su contexto, por ejemplo, de, de riesgo de deforestación cuando ustedes hicieron los Juegos. Sí, sí al hacer nuestro análisis eh, tomamos esto en consideración. Eh, sin embargo, es, son detalles que todavía no hemos analizado, eh, que estamos en el proceso de, de, de compartir. Bueno, um, hemos llegado al fi final del tiempo que fue uh, programado para este webinar, entonces quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Y los comentaristas creo que fue muy, muy interesante la, la discusión y, y infelizmente no había tiempo para, para presentar todos los comentarios que hemos recibido. Lo que vamos a tratar de hacer es comunicar los comentarios a los presentadores para que ellos puedan tratar de entrar en contacto con los participantes para responder. Uh, muchas gracias uh, por mi parte y por el parte de CIFOR. Quiero agradecer a ustedes una vez más y con esto vamos a cerrar la el, webinar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.